Thank <laughs> you. bueno amigos eh, bienvenidos a toxic game channel vuestro canal de toxicidad 100% natural por supuesto para todos ustedes eh, tenemos que hablar de la de la playstation 5 tengo miedo yo sé que yo sé y estoy tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo, tengo miedo. No, tengo miedo. No, no, no, no, no voy a tener confianza tengo miedo tengo miedo tenemos que hablar de un gran, gran, gran problema que tiene, bueno, que siempre ha tenido desde que salió, y es el problema del metal líquido. Ahora vamos a ver unas fotos de... Eh, la tenemos aquí. Sobre el problema, el gran problema que tiene la CPU al tener que soportar Est est semejante estupidez que han hecho de poner metal líquido para la CPU que bien colocado pues en teoría en teoría no debería de dar problemas pero en teoría si se hace en una factoría de China a 10, 11, 12 horas eh, trabajando eh, de 100 consolas que saques, 70 van a ir como el culo y, y otras pues se salvarán un poco más. Por no hablar eh, de que cada jeringa que utilizan para cada consola está alrededor de 13 euros. Bueno, ya es, es un precio bastante razonable para cada una de ellas, ¿no? Los chinos no se van a gastar un gramo en tu CPU, van a gastar menos, van a gastar mucho menos. Y para cuando gastan más, eh, lo hacen mal, desborda, eh, mancha y estropea todo aquello que toca. Es increíble hoy he estado viendo varias consolas de Playstation hoy varias todas con el mismo problema todas como en esta foto estáis viendo esta es una parte luego fijaos como como aparte de haberse derramado para la parte que dicen que no hay que poner porque eh, tenemos consejo nunca pongáis la PlayStation 5 en posición vertical, por la sencilla razón de la gravedad de Newton que hace que este precioso metal líquido caiga y se derrame, como podéis ver, por otras, una simple gotita, una microgota de este metal líquido sobre cualquiera de las piezas adyacentes. En que rodea la placa y tal puede destruir ese componente o la consola misma por completo problemas como esos el que se derrame una gotita simplemente dice que provoca problemas como por ejemplo calentamientos ojo no sobrecalentamiento de la consola entera sino calentamientos localizados a razón de ya lo anteriormente explicado o por ejemplo que apagados automáticos los problemas el del Blu-ray por ejemplo de la manera que lo están poniendo eh, está como para que te dure el tiempo justo y necesario un año un año no más señores un año un año es lo que dura vuestra consola un año es lo que dura una playstation 5 quizás hoy no tengáis problemas pero mañana lo tendréis si fuera una persona que ha comprado la playstation 5 por desgracia eh, me vería totalmente indefenso con la comunidad que hay porque ninguno parece estar eh, de decirle ni mu a sony a mí me da microsoft esta basura es que no vuelvo a comprar una es que no vuelvo a comprar una, una xbox así de claro si a mí me dan una xbox de esta manera y además me dicen arréglatelas tú yo me da igual la empresa quien lleve la empresa lo o sea o sea, me lo tendría que pensar mucho no critiquemos tanto a la gente que no se, com no se quiere comprar una playstation 5 ¿eh? porque porque algunos no nos la compramos precisamente por esto porque sabemos que nos va a salir más caro el collar que el perro porque sabemos que encima de todo no hay juegos apenas desde luego Tampoco son los juegos más de mi gusto. El único al que le echaría mano sería a los dos de la y al Ghost Otsushima. Bloodborne también, claro, porque no? No digo que no haya. Siempre lo digo. Los juegos buenos son juegos buenos. De la eh, uno 1 no es lo mismo que de la Soyuz 2. Pero es que no estamos hablando de juegos, estamos hablando de la máquina que tiene que tirar de su potencia para que funcionen esos juegos por los que te has comprado precisamente esta consola y esta consola viene rota rota pero de fábrica viene rota de fábrica ya sea porque la han puesto mucho, porque la han puesto poco, porque le han puesto una cantidad ingente, porque no la han capsulado bien. Es decir, no, no la han eh, unido bien. Entonces se derrama a la primera de cambio. Ahora descubrimos que la posición siempre tuvo que haber estado en horizontal. En fin, son muchos problemas que se van añadiendo uno tras otro y sencillamente yo de verdad eh, esto ya no tiene nada que ver con con la marca lo último sería los conectores hdmi ya esto ya es cosa de el usuario final si el usuario final es un manazas un trasto un alguien que eh, poco cuidadoso con las con, con las con los aparatos pues entonces se cargará los puertos los puertos hdmi porque no es tan, no, son, no son los más caros y, y lo mismo que pasa cuando con los los puzzles cuando no encaja una pieza no encaja punto no hay, no hay más dejen de insistir ...porque se van a cargar la consola por una tontería como el HDMI. Cuando digo qué es lo que vais a hacer, lo digo en serio... ...qué vais a hacer dentro de un año cuando la, el seguro de la consola... ...cuando la garantía de la consola se finiquite. Los packs de 800 euros y todo eso cuando nadie debería de comprar esta consola, nadie, hasta que no, hasta que Sony no arregle esto, o sea, hasta que Sony insiste, insistís en ponerle metal líquido, pero también que el metal líquido sea barato y que lo hagan en China donde sale más barato, la mano de obra. Pues perdonad que os diga, pero cualquier ser humano, después de una jornada de 10 horas no te sabe diferenciar eh, el papel aluminio del bocadillo de, del metal líquido no, no no es competente y más una otra una otra en un proceso como es el de colocar el metal líquido que es bastante delicadito bastante delicadito muy muy delicadito a Sony no compréis playstation 5 está rota pedid que os devuelvan el dinero esto ya debería debería de denunciarse a Sony Debería Sony debería de acabar denunciada por la tremenda estafa que está cometiendo un año de garantía recuerden un año de garantía que es el año que de, de media de vida que puede tener una que haya salido un poco mal. Y por un poco mal me refiero a un pequeño mal, un pequeño derrame que luego va a ir empeorando y se nos va a quedar la cara como Jeff Goldblum. Jeff Goblum, el de la mosca, el de Jurassic Park. Eh, Como me quedé yo cuando vi la fotografía de, de las o oh, el vídeo tan bonito de de esa PlayStation 4. Oh, Whitney ha muerto, Whitney ha muerto. Estaba un poco calabérica. Yo creo que, que estaba mala, pero bueno, da igual. ¿Te gusta el pepino? Un despropósito completo y absurdo. A raíz de esto que hemos visto y que vamos a seguir viendo en, en muchas ocasiones, os, os entra el gusanillo. ¿Queréis compraros una PlayStation 5? Eh, está en oferta, ¿eh? A 800 euros. Con mando, juegos, un año de suscripción. No sé muy bien para qué. Eh, o sea, quiere decir, ¿suscripción a qué? Porque si compro ahora un, un año de suscripción... No, primero que me saquen el Spartacus, ¿no? Ay, el Spartacus, el Spartacus que van a sacar. eso sí que me, eso me. va a haber risas con el Spartacus. Pero esto ya no hace no hace nada de gracia realmente esto es una estafa están vendiendo un producto de ínfima calidad están vendiendo un producto que eh, tiene de garantía lo que dura la garantía que es un año además no dos años que viene siendo lo normal sino un jodido año ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Bueno amigos, hay una cosa que se me ha olvidado decir. Era un venido un comentario de un un mutual, un amigo de, de aquí, te mando un saludo. A Geral. Como el brujo. Geral, como el brujo. Eh, porque nos dio. Yo que lo he leído, nos dio una tercera opción. No sé si le habrán respondido o qué le habrán dicho. Si le habrán que eh, como porque cuando en el momento en el que lo vi lo, recién lo había publicado, creo. Entonces eh, él simplemente comentó: se puede cambiar la, el metal líquido por la almohadilla de grafito. Y ahora os preguntaréis. ¿Qué demonios es la almohadilla de grafito? O de grafeno, en realidad es grafeno, pero bueno, de grafito. Pues es un invento muy útil, la verdad, muy sencillo de poner. Es como ponerle una pegatina encima de la CPU. Aquí tenéis una foto, para que veáis lo fácil que se coloca. De hecho, eh, la garantía que tiene la, esta marca en concreto, es que si en algún momento se te ocurre quitarla, la puedes quitarla y ponerla en la CPU de tu nuevo ordenador, tiene eh, bastante vida. El futuro es hoy, oíste viejo. Y que es un poco más cara que eh, una jeringa de metal líquido. Una jeringa de un gramo de metal líquido cuesta unos... 13, 15 euros la más barata. 13 euros la más barata, que seguramente es la que están utilizando China. Y viene solamente con un gramo, ya lo he dicho. Eh, la almohadilla de grafito eh, no estoy muy seguro. Y bueno, aquí, aquí la, la estoy viendo ahora mismo por 24 euros. Puede trabajar normalmente en ese rango de temperatura que he dicho. La solución modular significa que nunca más tendrás que preguntarte si has aplicado demasiado o demasiada poca pasta térmica. Porque si decidís utilizar una pasta térmica en lugar de metal líquido, también lo podéis hacer. Pero también tenéis que saber poner pasta térmica. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso en Sony? Al decirle a los fabricantes chinos, eh, ponedme metal líquido pues que no es lo habitual, no es, no saben, no están habituados, entonces, todas las remesas que han salido hasta ahora, y ya son varias, eh, están prácticamente, si no rotas, a punto de romperse, o en el mejor de los casos, sí que ha dado, has dado con, con esa consola eh, que tiene otros problemas, pero que no son eh, el del metal líquido. Bueno, pues que dejen de ponerla en vertical, eso para empezar. Ya vertical, nunca más, siempre en horizontal. Es así. ¿Ustedes qué opináis de, de la consola realmente? Dejadlo en la caja de comentarios. Con ustedes, el Vengador Tóxico, y nos vemos. Esta tarde en otro gameplay que vamos a hacer. Vamos a hacer un gameplay otra vez. Y otra, y otra, y otra. Hasta la próxima, amigos.